congreso mutacional nadie mejor que vos para que te des cuenta y para que sepas que cuando se te mete algo en la cabeza no hay quien te lo saque por lo tanto bien sabes que cuando vos te enfocas en algo y realmente lo querés hacer lo haces cuando te escuches quejándote cuando te escuches teniendo justificaciones y soluciones de compromiso y esas excusas que solés poner, lo vas a detectar y vas a empezar a atajarte antes de justificarte nuevamente y decir, basta, no me voy a justificar más. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte.